Onceava Maratón del Instituto de Seguros de Jujuy Nuevos circuitos de 3 kilómetros, 10 kilómetros y Correcaminata Domingo 4 de Septiembre, 9 horas, Ciudad Cultural Barrio Alto Padilla Salud y Movimiento, la clave para una vida saludable Preinscripción a través de la página web del ISJ los estudiantes se inscriben en sus escuelas. Onceava Maratón del Instituto de Seguros de Jujuy. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo.